Bueno, en otro yo, yo orden, vamos con Señores, Bella. este vino a darse un baño de pueblo la exponente, vamos a decir de hip hop. Hip hop y con raíces dominicanas. Les hablo nada más y nada menos de Cardi B, quien estuvo aquí en el país celebrando el cumpleaños de su abuela. Este Cardi B se destaca por ser una persona muy controversial. Y controversial en el sentido porque es muy auténtica, muy orgánica. El otro día la vimos en un video ahí. Sí, ahí estaba bailando con Fefita. Bollo, y hoy aquí está bailando típico. Sí. <ríe> Merengue típico con Fefita la grande. Sí, porque ella era loca con Fefita. Ahí viene la vio y empezó. Sí, mi amor. Entonces, ahí la vemos. También veo en las redes sociales con este viaje que hizo a República Dominicana. Ey. Haciendo unos comentarios alusivos a una posible grabación con La Insuperable sí Cardi B siempre apoyando Kanye a los dominicanos Cardi siempre le ha gustado sí, de, eh, esa la esa música mujer. de La Insuperable en un live también comentó en ese mismo orden que le, le gustaba la música de La Insuperable pero señores miren <ríe> para la que se creen tan influencers ¿Sí? y verdad tan muy sí, allá eh. por así decir miren esta mujer millonaria ¿Mm? Y miren cómo famosa está ahí. mundialmente. Reconocida mundialmente. Sí, porque fue contratada, fefita, tengo entendido, por una fiesta de la familia de Cardi. O sea, que tenía una... La abuela de Cardi B okay. cumpleaños y la abuela de Cardi B es loca con Fefita, al igual que Cardi B. entonces Todos esos baños somos locos. Fefita la cagaba la doña. <risa> no yo no sé de dónde esa mujer saca tanta energía. De verdad que sí. Néstor, ¿qué nos tienes? Dime, señores, señores, tenemos el verdugo electoral. ¿El verdugo? ¿Cuál es el verdugo? ¿Cuál verdad? es el verdugo? El señor Goyo, que le ganó a Sonia Mateo, Dios okay. mío. Como ustedes saben, Sonia Mateo es el héroe el nacional. Sí, Dios, Oye, el héroe nacional de salud para ese señor. <ríe> ese señor no puede ver batida, tú supiste. Dios. Se le queda la mitad en el bolso. Le ganó a Sonia Loazo. Mateo, una mujer popularmente, como dicen, que tenía una, un seno, como dicen, okay. una teta, como dicen popularmente, <ríe> en el gobierno. ¿Quién es Goyo? Goyo es, eh, se llama Gregorio Reyes Castillo. Actualmente es el diputado y le ganó a esa señora, una señora que se sí ha caracterizado. Porque se burla de su, sí. del pueblo Sí, dominicano. siempre sale en video. Igual. Siempre sale en video. Y muy andan, polémica, por cierto. Sí, y anda muy bonito el gozo de Goyo. Y andan, <risa> andan unos videitos por ahí que ella parece que presentía su derrota ya. <risa> sí, sí. Okay, okay, un video Hizo de... Hizo un escándalo de... De... Mira, mira, que que votar. Yo, que eso quería fue cancelar antes de votar. Mírenlo ahí, que no la dejan pasar. Que, que se mire, puso a decir mire. que no la dejaban pasar. Y hay que ah, audio, por favor. El audio, el audio, vamos a decir si se escucha el audio. Yo... Y el guardia haciendo su trabajo. Mire, tenemos un problema aquí en el centro más grande. Mire, tenemos problemas, ¿sí? Yo, este coronel que está aquí en el ejército, yo no quería que tenga que estuviera aquí. ¿eh? Si no, no va a haber voto tipo, aquí, oye, este tipo no tiene ningún tipo de conocimiento de nada. Hasta a mí me empujaron cuando llegué ahora mismo a Dajabón, aquí al municipio. El coronel que está en el ejército. No, no, Belén está coordinando Pero no me comunica con Belén. Él lo mandó a él aquí. Quiero que me lo saquen de aquí ahora mismo. No me hagan llamar al Palacio, por favor. Ok. Señores, yo iba a llamar al palacio, al palacio. Eso es lo funcional que nosotros nos gastamos. La doña Ra parece como que se presentó. Mira, hay la pela ahí, dando pela. Me dando pela Ah, le dio una pela. La pela eh. se la dieron a ella. <ríe> Dios mío. Hasta ahí llegó la señora. Por fin salimos de ese circo mediático, señores. ¿Qué hace Dios. esa señora? Sí, mira, mira, mira ahí. El cazador. Mira, mira, ese hombre, ese hombre. Ustedes son muy fuertes. <risa> no, es que el último cazador de brujas. Mira, eh. mira. Ay, no, no, ya, ya me lo están. No, relajando. se están pasando. <risa> mira, en esta ocasión se puso el bozo en la cabeza. Me lo está relajando el hombre. ¿no? Se parece a Drupi, Drupi. <risa> ese hombre es un líder. Ese es un líder. Ese es un líder. Ese es un líder. Ese es un héroe. <risa> <risa> Señores, vámonos <risa> con el bumper que tenemos aquí a nuestro amigo Misael, trayendo todas las cosas novedosas. <risa>